El Modelo de Producción y Consumo de Nova Crunia ha dado lugar a una creación masiva de productos y servicios. Se prima la satisfacción de los consumidores del grupo de élite, que llevan una vida de lujos y excesos, sin tener en cuenta las consecuencias para el entorno, mientras que los extraños no tienen poder adquisitivo para acceder a los servicios básicos. Nuestra heroína, Emma, cree que se debería hacer frente a esta situación con un modelo económico más sostenible. En este bloque veremos cómo, y nos centraremos en los modelos de producción y consumo y en la situación actual en este ámbito, así como en los servicios, como la energía desde el punto de vista de la sostenibilidad. ¿Creéis que hasta hace poco se ha apostado por un modelo de producción y consumo sostenible? La respuesta es no. El modelo económico predominante, conocido como modelo lineal, se ha basado en una gestión que prima las ganancias económicas a costa de agotar las riquezas naturales y usar combustibles fósiles. Supone que estos recursos están disponibles, son abundantes, fáciles de obtener y es barato deshacerse de ellos y se basa en la filosofía de comprar, consumir y desechar. Si queremos apostar por un modelo sostenible, tendremos que buscar sistemas alternativos, como la economía verde, la circular o la azul. La economía verde fue definida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como aquella que da lugar a la mejora del bienestar humano y equidad social, reduciendo los riesgos ambientales y la escasez ecológica. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, fue reconocida como una herramienta clave para lograr una mayor sostenibilidad. La economía circular se centra en reducir la entrada de materiales y la producción de desechos. Según la Fundación Eling MacArthur, es lo opuesto al actual modelo económico lineal y se representa como una alternativa reparadora y regenerativa, que pretende conseguir que los productos, componentes y recursos mantengan su utilidad y valor en todo momento. Una idea que también sostiene la Agencia Europea del Medio Ambiente. En cuanto a la economía azul, considera que la economía verde es insostenible al ofrecer productos ecológicos a un precio elevado. Fue desarrollada por el economista Gunther Pauli, quien sostiene que es un modelo orientado a responder a las necesidades de los consumidores con recursos localmente disponibles. Está inspirada en la evolución de los ecosistemas naturales y combina ideas de la economía verde y circular en cuanto a aprovechamiento de los residuos, que considera riqueza, y de la economía del bien común en cuanto a la responsabilidad compartida. Ahora que conocemos el modelo económico lineal y los modelos alternativos, vamos a centrarnos en la producción y el consumo sostenibles. ¿En qué consisten? El consumo sostenible se centra en nuestro estilo de vida, hábitos de compra y uso y desecho de productos y servicios, mientras que la producción sostenible se centra en la reducción del impacto medioambiental de los procesos productivos y en el diseño de productos mejores. Ambos apuestan por el fomento del uso de los recursos y de la energía de una forma eficiente y respetuosa con el entorno. El objetivo es separar el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, aumentar la eficiencia y promover estilos de vida más sostenibles. Esto es una prioridad de la Organización de las Naciones Unidas y de la Agenda Política para 2030, ya que la forma de gestionar los recursos configura, en gran medida, la calidad de la sociedad. Son las ideas a las que se hizo referencia en el simposio de Oslo de 1994 sobre el consumo sostenible. Para lograrlo, son necesarias políticas públicas, mejores infraestructuras, una transformación de las prácticas comerciales y una mejora en los hábitos de los consumidores, ya que el problema no es tanto la escasez, sino un sistema productivo mal planteado. Sabemos que en el ciclo de vida de un producto, consta de diversas etapas desde la extracción de las materias primas hasta su llegada al consumidor. Los bienes pasan por etapas de producción, de consumo y se convierten en desechos, lo que en un modelo sostenible implica reutilización, reciclaje y recuperación es necesario que comprendamos los efectos ambientales y sociales del ciclo de vida de los productos y los hábitos de consumo, ya que en la cadena de valor pueden existir puntos críticos donde las intervenciones tienen un mayor potencial para mejorar la sostenibilidad. Veamos, por lo tanto, qué sucede actualmente. Hoy en día, el consumo de materiales, que mide la cantidad de recursos naturales utilizados en procesos económicos, está aumentando especialmente en países como Asia, lo que se debe principalmente a la rápida industrialización. Si añadimos que las ciudades son las causantes de casi el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero y más del 70% del consumo de energía, y que la población urbana se duplicará hacia 2050, es importante fomentar una producción y consumos más sostenibles. Dependemos de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades básicas y cuantos más recursos se demanden y produzcan, más aumentará la huella material. La huella material de una economía es la cantidad total de materia prima extraída a nivel mundial a lo largo de toda la cadena de suministro para alcanzar la demanda de consumo final de dicha economía. Entre el año 2000 y 2017 ha aumentado de 5 a 9 toneladas per cápita. Aunque es un aumento necesario para mejorar el nivel de vida, se debe reducir la dependencia de las materias primas y fomentar su reciclaje para evitar que la contaminación del aire, del agua y del suelo aumente y para garantizar recursos a las generaciones futuras. Pero, ¿cuáles son nuestros hábitos de consumo y cómo afectan al entorno? Vamos a verlo en los ámbitos de la alimentación y los servicios básicos. En lo que a alimentación se refiere, un tercio de todos los alimentos producidos termina estropeándose a lo largo de la cadena de suministro o desaprovechado en contenedores de basura, tanto en los negocios de hostelería y minoristas como en los hogares. En lo que se refiere al consumo de servicios, podemos centrarnos en dos de los más relevantes, el agua y la energía. Menos del 3% del agua del mundo es fresca o potable. Por tanto, la humanidad debe contar con tan solo el 0,5% para todas las necesidades del ecosistema, del ser humano y de agua dulce. Sin embargo, esta agua está siendo contaminada a un ritmo mayor del que la naturaleza puede asumir y purificar, lo que supone que en poblaciones sin medios para hacerla potable o donde es un recurso escaso, se convierte en un servicio de difícil acceso. La industria textil también contribuye a esta situación, ya que es el segundo mayor contaminador de agua potable después de la agricultura utilizando muchos productos tóxicos en su proceso de producción. En cuanto a la energía, los hogares consumen el 29% de la energía mundial y contribuyen al 21% de las emisiones de CO2 resultantes. Los bajos ingresos del hogar, la calidad insuficiente de la vivienda y los precios elevados de la energía hacen que muchos hogares sean incapaces de pagar energía suficiente para cubrir sus necesidades o que se vean obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos para ello. El 8% de los hogares españoles declaraba tener retrasos en el pago de las facturas de la vivienda y el 15% destinaban más del 10% de sus ingresos anuales a la compra de energía. Esta situación se conoce como pobreza energética, que no supone necesariamente estar en riesgo de exclusión o en pobreza monetaria, sin embargo, es un primer paso para ello. Y también puede darse una situación de vulnerabilidad energética o propensión a experimentar una falta de acceso adecuado a servicios de la energía temporalmente. Llegados a este punto, está claro que es muy importante hacer algo para cambiar la situación y la solución está en nuestras manos. En el siguiente bloque veremos qué podemos hacer.